A La pregunta de una situación inusual que viví hace unos días en la ciudad de León, en el estado de Guanajuato, fue lo siguiente. Llegué a una gasolinera, entró a la tienda de conveniencia y el cajero desinfectó el dinero en efectivo que le entregué. O sea, está llegando a situaciones quizás absurdas en cuanto al cuidado personal en higiene. Algo positivo que tuvimos para nuestro micronegocio fue el tener un nuevo cliente en la ciudad de Querétaro, es una tienda de comida saludable y que está haciendo entregas a domicilio. Esto se ha visto en varios pequeños negocios, las entregas a domicilio están creciendo enormemente porque la gente no está saliendo de su casa, está quedándose en casa.